Un placer para nosotros estar nuevamente en programa, aunque sea virtual en esta ocasión. Eh, ¿Por qué han tomado la medida de que sea virtual eh, la entrevista esta vez? Bueno, porque es que hay una ola de contagio que está en aumento, doctor, y entonces hemos eh, preferido verdad, eh, evitar situaciones tanto de nosotros con los invitados como de los invitados con nosotros. Es un asunto de, de cuidado. Ahora Las, nos gustaría saber la su opinión. La pregunta, sí, eso fue. Me gustaría saber su su, su opinión y, y, sobre todo, en la forma que hizo la pregunta, sí. eh, que venga esta la primera de la entrevista, porque ¿Sí? nos, me interesa mucho su opinión como galeno. Adelante. Bueno, mire... Eh, yo puedo tener una opinión personal, como, pers como Milton Paulino, pero en esta ocasión, como representante del colegio, pues tengo que dar la opinión del, del gremio como tal. Entonces, eh, nuestro presidente a nivel nacional eh, ha expuesto eh, que él está de acuerdo que se inicien las docencias. Eh, ese es el pronunciamiento. Y nosotros como presidente, pues representante del colegio a nivel de la provincia, pues entendemos que debemos apoyar esa, esa tesitura. Ahora, eh, ¿por qué eh, nosotros estamos tomando medidas en el caso de ustedes como programa? Pues el programa debe continuar y un programa muy visto, un programa muy, inter muy interesante y siempre complacido de estar con ustedes no importa la vía. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros queremos, en cierta forma, eh, la educación. Ustedes saben que es el pilar para que se, se desarrollen los pueblos. Entonces, siempre es como la cenicienta. Eh, vamos a, a castigar, en cierta forma, lo que es la educación. Pero hemos dicho en reiteradas ocasiones, que hay otras medidas que no tiene que ser necesariamente castigar la parte de la educación. Ya eh, uno ve que el teteo continúa sin ningún tipo de control en las calles, en la playa, en la discoteca. No hay un día que no haya mucho aglomeramiento de, de, de personas. Entonces vamos a castigar nada más la parte eh, de la educación. No sé si, si, si contesté de esta forma amplia... En mi punto de vista y el punto de vista del colegio. Pero eh, en ese sentido, doctor, eh, hacer la, el símil o la comparación, si el teteo, recuérdese que el teteo está en un grupo de personas en diversión irracionalmente comportándose, porque si tenemos la realidad del COVID en una quinta ola, a todos nos ha enseñado nueva vez de que está latente, de que infecta mucho y que nos deteriora en un tanto, aunque sea por siete días, como lo ha dispuesto el, el, la Comisión de Salud, da duro. No, no, no. Con relación a eso mismo, por un decreto uno puede determinar la salud de un pueblo. Hay un promedio, eh, antes se duraba hasta 21 días en confinamiento, luego lo han ido bajando según los protocolos, pero eh, un decreto no debe determinar si usted está sano o no está sano. Entonces, y la licencia médica que nosotros damos, entonces no van a tener ningún valor, porque lo principal en la medicina, más que las leyes, es el estado físico, la clínica del paciente, es lo que a nosotros pues, nos da un diagnóstico definitivo. No son ni siquiera los estudios, usted puede tener un estudio positivo o un estudio negativo, pero si usted no ha sido evaluado por un médico eh, cualificado en esa área, pues, eh, esos estudios pues son solamente soportes, entonces esto de que con un decreto usted esté sano o no esté sano, pues no parece eso eh, un poco desacertado desde el punto de vista clínico. Bueno, doctor, entonces ¿se sí. está improvisando desde el Ministerio de Salud? Bueno, en el mundo entero podríamos decir que se está improvisando porque no habíamos tenido hace más de 100 años una pandemia como la que la, no como pero eso es eh, no, yo me refiero la... a las medidas no, no a la enfermedad como tal sino a las medidas preventivas bueno es que eso no es una medida preventiva decir que a los siete días usted tiene que integrarse a los trabajos eso más bien es una medida económica ah, porque bueno. lo que no se quiere es ausentismo laboral no importa que usted esté sano o no esté sano de hecho eh, nosotros por ejemplo hacemos se hace tomografía para determinar eh, si un paciente está positivo al COVID, que eso fue una de las herramientas que se utilizó eh, el año pasado cuando el apogeo del COVID. Ahora las autoridades no están tomando en cuenta ese tipo de estudio para diagnosticar a, a las personas, simplemente eh, la PCR. Sabemos que la prueba, la cuantitativa, eh, el antígeno, que es lo más común que se está haciendo, en la mayoría de los centros, eh, tienen muchos eh, falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se hace la prueba y no necesariamente va a salir positivo aún teniendo eh, el COVID. Entonces, uno se lleva como médico de lo que es la parte clínica, cómo se siente el paciente, temperatura, si está haciendo, si tiene lo, lo, los síntomas clásicos que ya eh, pues describen eh, esta patología, y se le hace pues estudios como la tomografía en algunos casos para ver eh, qué tan mal esté el paciente. Entonces, eh, si nosotros no tomamos en cuenta ninguno de estos parámetros, pues la contaminación va a seguir eh, cruzada y va a seguir aumentando, eh, porque lo que el gobierno eh, persigue desde el punto de vista de nosotros es que no haya mucho ausentismo laboral, porque como yo he apostado a que todo se debe continuar eh, normal, entonces están apostando a la parte entiende, económica. Entiende usted como profesional y no creo que esta pregunta no, no solamente, sabemos que estamos hablando con el, con el presidente de la AMD aquí, pero usted como médico y lo que ha podido entender con esta soltura o esta diferenciación del miedo a convivir con el COVID que es lo que se está tratando de establecer en la República Dominicana, de que ya perdamos el miedo, se pueda lograr inmunidad de rebaño, como dice, o total, porque lo han planteado en Israel, pero aquí no se nos ha planteado de esa forma, sino que se está haciendo prueba y error con, lo, con las medidas, y cuando viene tenemos un, rebote, un rebrote y vamos, para las, vamos a ir caminando para la cesta ok nosotros eh, sabemos que Israel es uno de los países más desarrollados con mayor tecnología y de los países que más han patentizado tecnología en los últimos años a nivel mundial estamos nosotros en la capacidad de compararnos con países como Israel, no. tenemos nosotros el sistema sanitario en la adecuación pero parta, parta del comportamiento de nosotros doctor, de los dominicanos no nos podemos comparar, con el comportamiento ciudadano usted tiene para para no, ni siquiera pensarlo entonces si nosotros tenemos actualmente de un 36 a un 40% de ausentismo en el personal de salud donde hay centros Hombre. médicos que de siete pediatras y 8 pediatras, hay un solo que esté trabajando por el asunto de que todos los demás tienen COVID. Wow. Nosotros tenemos que de 15 médicos general en el San Vicente, habían 8, eh, digo 15 ah, bueno. de los que hacen servicio, ¿Sí? habían ocho que estaban comprometidos con COVID. Entonces, eh, no Bien. tenemos la capacidad de respuesta eh, para darle a la ciudadanía. Una porque no tenemos los medios y otra porque el personal de salud está agotado. Entonces, eh, nosotros muchas veces no tenemos los recursos suficientes para da, enfrentar esa situación. Vayan ustedes al siglo sí. o vayan al materno infantil, a ver si ustedes van a conseguir eh, unidades de cuidado intensivo si no van a encontrar la mayoría de las camas llenas. Entonces, inmunidad de rebaño en base a, a qué? En base al eh, agravamiento y en base al deterioro y al trabajo forzado de la clase médica. Entonces eso no se hace así, sin planificación y sin uno tener una capacidad en los centros públicos y privados que pueda llevarnos a esos niveles. Entonces, Doctor, pienso que deberíamos tomar la cosa un poquito más eh, moderado okay Sí, adelante Carolina. Adelante Carolina. Doctor, eh, una pregunta, partiendo de toda esta realidad que sabemos, que eh, vamos a... Tiene que voltear, vamos sí, a ver. <tose> sí, que no que nos vamos a, a, a establecer ahora. Bueno, tengo una situación con, con el teléfono aquí. Sí, eh, la, la, la pregunta, trate de arreglar el teléfono, Carolina, en lo dale que la viene, pregunta, hale de... la pregunta. Está ahí, Carolina. Carolina. Bueno. Que se de nuevo. Eh, bueno. Doctor, eh... Usted acaba de mencionar un porcentaje wow. eh, bastante importante de ausentismo laboral en, eh, a nivel eh, de, de centro de salud. Eh, ¿qué, ¿En qué porcentaje está? Bueno, según lo que nosotros hemos indagado, eh, es, debe estar aproximadamente un 36 a un 40%. Wow. Y eso, que está en ese porcentaje porque no se le ha hecho la prueba a todo el personal, porque hay personas que han decidido seguir esforzándose, dando eh, la labor, eh, ayudando a la ciudadanía. Vayan y busquen eh, una consulta de un homólogo, a ver si se la van a dar inmediatamente, para que ustedes vean los turnos que tienen. Sí, sí, entonces, muchísimo, entonces, mucho, eh, muchísimo, eh, mucho. Uno va hoy, se la van a dar para dos días, eh, 30, y 40 pacientes. Cierto. Entonces, no hay cuerpo que aguante esa situación. Entonces, si nosotros hacemos pruebas aleatorias a todo el personal de salud. Prácticamente entendemos que más del 60% vamos a tener que eh, recluirnos en la, en la casa. Entonces, ese, esa inmunidad de baño eh, y esos pacientes que se vayan enfermando, si no hay personal de salud, explíqueme ustedes, ¿quién lo va a atender? Si aquí se está por cerrar eh, la unidad de, de COVID, de Huiza, eh, trasladarla al a, a hospital San Vicente de Paúl y no está funcionando a su capacidad máxima. Entonces, cuando hayan esos pacientes que caigan en unidad de cuidados intensivos, ¿dónde lo vamos a atender? Entonces, vayan a la unidad de, de COVID, de Huiza, y vayan a ver eh, si están funcionando los ventiladores. Doctor, eh, el director del hospital eh, Moscoso Puello eh, y también el director del hospital... Eh, Luis Eduardo Aibar han dado la voz de alarma de que están trabajando prácticamente a su máxima capacidad. También vimos en Twitter la periodista Edith Febles que hacía la denuncia de que en muchas clínicas ya no están recibiendo, no se sabe el por qué, pacientes contagiados de COVID. Sin embargo, vemos en el boletín de salud pública que la ocupación de camas UCI, la ocupación de camas eh, verdad, eh, a nivel hospitalario también, ...no pasa de un 30%, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Hay una desinformación o hay, eh, hay algo oculto ahí, entienden ustedes? Bueno, particularmente la realidad de la provincia, que es la que dominamos más... Eh, ...está a la vista, uno puede ir, esas informaciones eh, se las dan a uno con mucha facilidad... Eh, ¿Cuántas camas hay ocupadas eh, en cada centro público, ¿Cuántas camas hay ocupadas en los centros privados... Eh, y ahí están los números, eh, no puedo hablarle a nivel global, eh, hasta ahora no hemos tenido ninguna traba para conseguir las informaciones, simplemente llamamos a los diferentes eh, dueños de centros privados, eh, en el área de recursos humanos nos dan los datos de cuánto ausentismo hay, no solamente el médico, sino camillero, enfermera, porque ustedes saben que todo un conjunto de... Claro, claro. Eh, que nada más no es el médico. Entonces, entendemos que si hay una, un centro eh, público, cuatro ventiladores, cuatro camas con ventilación, y si las cuatro están ocupadas, pues para mí eso es un 100%. O sea, y para la matemática. Claro. Entonces, ¿y si en Huiza, eh, cuántas unidades están eh, hay y cuáles están hábiles? Entonces, si nada más hay dos hábiles y las dos están ocupadas, para poner un ejemplo, entonces ya está ocupada de 100%, usted no puede contar claro, que claro. hay 30 y que las 30 no se usan, nada más se usan dos de las 30, para, para poner un ejemplo. Entonces, a eso es que vamos, que quizás las autoridades están sumando la totalidad que hay y no la totalidad que hay en funcionamiento, eso podría ser. Correcto. Eh, Carolina, no sé si estás ahí conectada. Atención, Carolina. No, bueno, parece que sí, se conectó eh, Carolina. Bueno, pues eh, muchísimas gracias al doctor Milton, ¿verdad? Quien ha estado con nosotros, Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano aquí en San Francisco de Macorís por haber estado con nosotros. Doctor, ¿un mensaje final? Bueno, yo eh, como presidente del Colegio Médico eh, entiendo que debe seguirse tomando la medida de precaución eh, los padres que tengan eh, un poquito más de control de los adolescentes. Eh, nosotros, los adultos jóvenes, tratar de tomar nuevamente la medida, si no es obligatorio el saludo, pues a, a distanciar un poquito más eh, las relaciones, no aceptar personas eh, que no sean de, nuestro, de nuestra propia familia, en la casa, visitas, cumpleaños, bodas. Todas esas cosas creo que pueden postergarse mientras esta ola baja, porque si bien quizás eh, gocemos de salud, quizás nuestros abuelos, nuestros padres, eh, nosotros podamos entonces hacer que, que ellos puedan sucumbir ante este virus. Entonces, continuar con el lavado de la mano, eh, el distanciamiento social, o sea, continuar con las medidas eh, eh, tradicionales que, que nos van a permitir a nosotros en un futuro volver a, a la normalidad. Pero si seguimos en el teteo, en la calle, como si nada pasara, pues quizás no nos pase nada a nosotros, pero a los familiares de nosotros, a alguien cercano a nosotros, pues nosotros estaríamos llevándole la muerte a su casa. Doctor, que esa es nuestra recomendación. doctor, a propósito de que usted ha hablado de eh, no juntarse, de el distanciamiento... ¿Qué opinión le merece a usted como presidente del Colegio Médico aquí en San Francisco el hecho de que el gobierno no haya regularizado, por ejemplo, los Juegos de la Lidón? Vemos básicamente los Juegos de, de Santo Domingo y la capital, eh, Santiago, eh, cómo miles de personas se juntan sin mascarilla, vemos cómo tampoco en la discoteca eh, se, ha, se ha paralizado nada. ¿Qué opinión le merece a usted eh, eh, que el gobierno permita todo esto? Pero repito que para mí que el gobierno, eh, para el gobierno es lo que yo entiendo ya de forma personal, como Milton Paulino, le interesa más la parte económica que la salud eh, de su pueblo. Eso es lo que yo entiendo, porque medidas como to eh, obligatoria de ponerse la mascarilla, eh, que se tengan que tener eh, para lavarse la mano, jabón en los lugares públicos y agua. Yo entiendo que esas no son medidas eh, que vayan a afectar a nadie y que son medidas que todo el mundo puede eh, tomar en cuenta. Eh, es una distancia de una... Eh, en los estadios, por ejemplo, puede haber una distancia de una silla a otra, aunque se gane menos, aunque tenga que ponerla un poquito más costosa, quizás. Claro. Que, eh, pero, por lo menos, una distancia de una silla a otra, que hay espacio suficiente. Mascarilla que sea obligatorio, y no solamente en, en los lugares, en los play, que eh, son lugares de... de Doctor. Sino en todas partes. Ah, bueno, ahí está Carolina. Vamos a ver ahora. Me dicen sí, un... Okay. Dale la pregunta. Eh, doctor, partiendo de toda la realidad que tenemos, ya usted ha aclarado bastante la posición que tiene. Entiende usted que más allá de las medidas que tenemos, que usted hablaba, uso de mascarilla, vacunación, distanciamiento en los lugares, debería del gobierno asumir eh, restricciones un tanto más severas. Por Entiendo. la situación en que estamos ahora Entiendo que sí Porque uno va a países Por ejemplo eh, de Europa Estados Unidos Y uno dice pero qué educados son estas personas Me ceden el paso Mira cómo no se pasan en rojo Pero cuando uno investiga realmente La idiosincrasia, no es que sean más educados Es que si se pasan en rojo Le ponen una multa O le quitan la licencia o le bajan la categoría Entonces a veces hay que tomar Ciertas medidas de restricción cuando no entendemos eh, a la buena, pues entonces tenemos que entender de una forma u otra porque eh, le estamos llevando la muerte a, a otras personas. Entonces, eh, el deber del gobierno y de nosotros es buscar el bienestar colectivo de la mayoría. Si una persona quiere ellos mismos causarse problemas, pues eh, nosotros tenemos eh, la obligación de buscar las medidas. Eh, estricta si fuera necesario para evitar que esas personas sigan contaminando a otros seres, a otras personas, eh, ancianos, personas vulnerables, entre otras cosas. O sea que sí, entiendo que se deben tomar ciertas restricciones, ciertas medidas, aunque por uh, ciertas horas que no es obligatorio estar a la una de la mañana en la calle. Sí. Bien, gra gracias al doctor Milton Paulino por su participación en el programa en el día de hoy. Ya ha hecho algunas aseveraciones ahí, ha hablado de que el gobierno está apostando a lo económico, así como también ha hablado de un aproximado de un 36 a un 40% de ausentismo laboral en lo que tiene que ver con el personal de salud, llámese médicos, enfermeras, camilleros y demás. Y ha afirmado ahora, eh, de acuerdo a su punto de vista, que el gobierno debe tomar algunas restricciones eh, con relación a combatir el contagio o el aumento del contagio del coronavirus en la República Dominicana. Gracias al doctor Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano de San Francisco de Macorís, por haber estado con nosotros.